muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a traer un nuevo tutorial de cómo hacer que tus búsquedas en google aparezcan en el idioma que quieras vamos de una vez abrimos nuestro navegador vamos a poner como ejemplo Elon Musk. entonces podemos ver que esta información aparece en español en las informaciones aparecen en español pero cómo hacemos que esto aparezca en el idioma que queramos algo que hay que tener en cuenta es que cuando cambiemos eso tenemos que tener en cuenta de volver a ponerlo en nuestro idioma natal en el idioma que comprendemos pero en caso de que eh, hablemos varios idiomas bueno no importa pero si hablan solo idioma es recomendable cambiarlo entonces vamos para allá a hacer eso de una vez entonces luego que estamos en este apartado le vamos a dar a preferencias a la herramienta dentada de y nos va a aparecer esta ventana y en esta ventana dice idiomas y dice español en eso que dice aquí es que va a aparecer las búsquedas en nuestro navegador de google entonces si le doy aquí voy a poder elegir otro idioma si elijo otro idioma eh, vamos a poder ver que ahora estas informaciones salieron en inglés podemos apreciar todo lo que vemos en inglés eh, en inglés hay más búsquedas porque es obvio eh, la matriz de google ingresa más información en inglés que en español pero te eh, voy a mostrar en otro idioma cómo se vería la información le damos a la preferencia cambiamos el idioma vamos a poner francés Y podemos ver cómo cambiar el idioma de nuestras búsquedas en el idioma de lo que están disponibles que queramos ponerlo. Es cuanto, hasta la próxima. Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del video.